Radio Vigo, Cadena Ser. Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Muy buenos días, comenzamos cuando pasan ocho minutos de las 13 horas Este tiempo de hoy por hoy Baixo Miño, Con la actualidad de la comarca que hoy nos lleva hasta Aguarda Donde la sección sindical de la CNT del grupo de emergencia supramunicipal Alerta una vez más de la falta de medios y material para la realización de su labor En los concejos de hoy a Rosalto Miño y en el municipio de Aguarda Repasaremos esas carencias con el delegado sindical Fabián González Abrimos hoy por hoy Baiso recogiendo una demanda que nos llega desde la sección sindical del de CNT en el grupo de emergencia supramunicipal en el GES de Aguarda. Desde allí nos alertan una vez más de la falta de medios y material para la realización de su trabajo cotidiano en los concellos ya no solo de Aguarda sino también de Olla o Rosal y Tomiño. Fabián González es el delegado sindical. Buenos días Fabián. Hola, buenos días Miguel. ¿Qué material, qué medios demandáis? ahora Bueno, pues mira, eh, estamos demandando lo que son EPI de carácter urgente, un EPI de uso diario, como son las camisetas, eh, pantalones y ropa de parque. Ropa de faena que se usa diario y se gasta diario de todos los trabajadores. También demandamos lo que son ropas para trabajo en condiciones climáticas adversas, como estas lluvias temporales, algo muy común en nuestra zona, como todos sabemos, porque tiene que ser una ropa resistente y realmente que nos proteja, porque ya te digo, después de la intervención con agua acabamos hechos trezas y nos permite trabajar toda la seguridad, la seguridad que, que se merece después eh, tenemos que decir que tenemos solo un equipo de intervención un conjunto de, de pan, cubre pantalón y chaquetón que lo usamos en, en entidades urbanos forestales accidentes de tráfico en todo tipo de rescates que efectuamos el problema es que estos pues, equipos sufren un desgaste pero muy grande a usarlo continuadamente y están ya en un estado pues muy, muy avanzado de desgaste y bueno, del resto de medios me, que solicitamos y demandamos son los medios materiales. Como bien te acuerdas en el año pasado, fue famoso un incendio en el Monte Teca el día de la romería, que casi nos quedamos en mangueras, que no teníamos los medios. Aún a día de hoy, a pesar de que se acordó en pleno eh, darnos esos equipos y todo esto, eh, seguimos a la espera todo esto. Por eso mismo ahora estamos en una situación ya... Se podría decir que casi límite porque llevamos sin recibir ninguna prenda de abrigo ni nada desde enero del año 2014 y por eso ya estamos eso, en la situación límite, de que necesitamos esta ropa y estos épis que nos pertenecen de, ya para hacer nuestro trabajo lo más seguro posible. ¿Qué problemas podrían surgir si esta situación no se corrige y persiste en el tiempo? Bien, pues mire, el primer problema que, que puede surgir es la falta de un material puede conllevar a que no se pueda llegar a, a realizar el rescate o la intervención o incendio o lo que sea con tal seguridad. El primer, la primera persona que se va a sentir afectada por esto es el propio ciudadano, el propio vecino, que ellos lo que quieren es que se solucione un problema. Cuando tienen un, están en peligro sus vidas o un bien inmueble, lo que quieren es eso, cualquier vecino lo que quiere, que se solucione el problema. Nosotros como servicio de emergencias Somos los primeros en llegar eh, Si no tenemos los medios para poder llevar con seguridad Y bien hecho la, una extinción o un incendio Pues eh, se puede perder algo si, Que no sea una vida, claro Eso y, y, y, y, y, evitamos que, que eso lo que sea Pero bueno, eh, el primer perjudicado siempre va a ser el, el propio vecino Y después, claro, como otros daños Puede ser para el propio trabajador Al no llevar un equipo de protección adecuado Puede sufrir daños que pueden ser muy graves. Con respecto a la retirada de nidos de avispa asiática, algo que contempla el nuevo convenio firmado recientemente, aunque esto es algo que ya veníais haciendo, ¿tenéis el equipamiento necesario y preciso? Eh, no, no. a día de hoy no, no tenemos ningún tipo de equipamiento, ningún tipo de EPI para realizar estas tareas. Es más, no tenemos ningún tipo de retención de caídas en altura. Eh, no sabemos cómo se va a realizar esto, qué protocolo va a haber, ni si van a entregar EPIs o no. Es algo que todavía no se nos ha informado por parte de los responsables. O sea, que estamos a la espera de, de saber algo más sobre este tema. Y si la memoria no me falla, el año pasado demandabais también un camión de bomberos para poder eh, actuar en zonas forestales. Eh, exacto, exacto. La demanda de, de un camión de bomberos con ...tipo forestal o una bomba rural ligera... ...es una demanda que la seguimos manteniendo... ...porque no lo tenemos... ...y el camión que, que tenemos ahora mismo... ...es un camión que ya se queda obsoleta... ...que ya tiene muchos kilómetros... ...muchas horas de funcionamiento... ...muchos años... Nos sigue sacando de apuros, pero es que estamos utilizando en accidentes de tráfico, en urbanos, industriales y al mismo tiempo en incendios forestales. El problema va a ser que un día el camión va a decir machos hasta aquí he llegado, no puedo más. Y es más, en incendio forestal, una pista un poco complicada de monte, nosotros no podemos dar acceso. Lo que significa que este incendio forestal se va a desenvolver a mar y no y va a ser un problema mayor. Esta semana os vais a reunir con vuestro concejal delegado supongo que le transmitiréis todas estas demandas Sí, esperemos, vamos a la reunión eh, supuestamente tendremos una reunión esta semana esperamos a la confirmación del día y por supuesto que se le va a transmitir todas estas demandas y estas inquietudes que tenemos sobre todo para solucionar de la mejor manera posible el tema de materiales y de EPIs pero que es algo urgente, ya te digo si el concejal os responde que no hay medios económicos eh, aceptaréis esta respuesta porque lo digo por lo siguiente está pendiente la aprobación de una ordenanza para poder cobrarles a las aseguradoras los servicios que vosotros realizáis por lo tanto estamos hablando de una fuente de ingresos interesantes para sufragar pues por ejemplo todos estos eh, todas todos estos gastos que nos estás comentando estas carencias de material y por otro lado este pasado viernes la, la junta la de Gobierno de la Diputación Provincial renovó su convenio con, con la Federación de Municipios, con otras diputaciones, eh, con una partida de 300.000 euros. Entendemos entonces que, hombre, lo del dinero no puede ser una disculpa. Eh, vamos a ver, nosotros en ese tema mmm, procuramos, no, no meternos, la verdad, no sabemos cómo están las cuentas, la verdad, no sabemos cuánto, cuánto dinero se recibe de subvenciones y nos costan en las otras. No no le podemos no podemos decir, pues oye, hoy nos estás mintiendo o no nos estás mintiendo. No lo podemos decir sin tener una base de legal sobre la, la que sentarnos. Lo que es cierto es que sí, eh, estamos siempre en contacto con otros servicios de emergencias de, de toda la comunidad autónoma, como son bomberos de parques de consorcios, bomberos municipales, otros gestos, y realmente lo, aquellos servicios que están cobrando tasas por los servicios prestados son servicios que realmente sufragan el gasto que tienen con, al cobro de estas tasas eh, como quien dice se están equiparando si se eh, gasta el combustible que se gaste y todo esto se equipara un gasto con, con la entrada del cobro de tasas estas tasas siempre son cobradas a las compañías aseguradoras nunca es cobrada al, a la propia víctima en este caso o quien sufre el accidente o un incendio puede pasar que el español os diga llamada a la puerta de vicepresidencia de la Junta. nosotros pagamos las nóminas y con esto ya vamos servido eh... Pues no, no sabemos, no sabemos todavía lo que nos va a decir o no nos va a decir. No sé, eh, vamos a ver, en, en estos términos el, el convenio lo deja bien claro, que tanto la, la gestión del servicio es por el ente local. Entendemos que es el ente local el que tiene que gestionar el servicio, entendemos que es el ente local el que tiene que, que gestionar el tema de económico, las partidas que, que sean. Precisas para esto o otras ayudas o lo que sea. De acuerdo, pues lo que hacemos entonces es esperar a que esta reunión se produzca y la preguntaremos a español entonces por todo esto que nos estás trasladando. Fabián González, delegado sindical de CNT en el Consejo de la Guarda, gracias por atendernos y buenos días. A ustedes, buenos días. 13 y 25, hay que ver qué mal envejecen algunas entrevistas. La sección sindical de la CNT informó de este asunto el pasado sábado, recogemos hoy, y esta demanda, o mejor dicho, desde el Consejo, la respuesta no se ha hecho esperar. Esta misma mañana, el concejal responsable se ha reunido con un representante sindical de CIDA y con un miembro del GES que pertenece al Comité de Empresa, pero no con, no con la CNT. Curiosamente, Bueno, eh, ambos, Miguel Español les comunicó que en breve la Dirección General de Emergencias entregará al Consejo un nuevo equipo de excarcelación y varios equipos de respiración autónoma solicitados en el marco del programa europeo ARIEM 112. Con respecto a los EPIs, el concejal les anunció que en pocos días se proporcionará a cada uno de los miembros del GES un nuevo traje de parque y diversas prendas de trabajo comprometiéndose también a gestionar en un periodo de tiempo razonable la adquisición de nuevos equipos de Comunicación y en cuanto a esa a esa zodiac anunciada el pasado año pendiente de entrega bueno pues ya tenemos fecha para su llegada será el próximo viernes seguimos en hoy por hoy Miño.